gritar conmigo algún plan, y cada uno una cosa, a lo que se ocurra. Hola pues, chavales, bienvenidos. Sopa. Hola A un nuevo vídeo. Para el canal ya sé que he estado mucho tiempo en subir vídeos chicos, pero bueno, eh, no tengo explicación chicos que queréis que haga pegarme. Chicos, pues, estaba durmiendo, <risa> esa es la realidad Pero tengo que decir desde aquí, aparte del vídeo que esté en el título, que lo vamos a hacer ahora, no os preocupéis. Uy, perdón. <risa> y básicamente lo que os quiero decir delante de estos dos panas es que sí, Lex dijo en su vídeo que se iba a mudar, también Ruby y yo nos vamos, o sea, eso nunca se dijo, pero nos vamos a ir. Complex, a nueva casa, o sea, en nada nos vamos a mudar, yo creo que este será el último. Es una locura, ¿eh? Yo llevo días diciendo que no, digo Que me mudo y vas tú y lo dices ahora Voy a hacer chicos Me llevo yo el protagonismo Os preguntaréis ¿Qué hago sentado en el sofá de casa Cuando nunca estoy sentado en el sofá de casa? Y os diré Nunca Tengo un vídeo para vosotros Que va a definir Es mi mejor amigo Básicamente de vosotros competís mucho En muchas cosas Pero en esta velada Vais a tener Sería una pena, tío, que no seas mi amigo y vaya a perder, pero bueno. seguro que te rasque el ano y que él diga que no soy su amigo. Básicamente, tengo en mi celular, en mi iPhone, en mi móvil y es preguntas. Vale, o, a lo mejor en algunas os doy unas, una, tío, que son unas pistas, pero yo creo que podéis adivinarlas perfectamente. Pero que no mováis yo voy a estar con mi móvil aquí. Te hacer, me picaba tú culo. A ver, creo que se está rascando el culo aquí en el ah. vídeo. Tengo por aquí las preguntas. Espérate que me tengo que rascar el culo, bro. Me está picando mucho. ¿Te grabo? Voy a tener por aquí las preguntas. Además, si no tengo la respuesta, la respuesta me la sé yo. Básicamente, chicos, de verdad, muy fáciles, o sea, algunas son fáciles, algunas no Pero yo creo que lo pueden llegar a saber los dos Los dos, ah, los dos Dios ¿Quién Dios. es mejor, Messi o tú? Los dos Muchas las sabéis y muchas las deducís eh, Espera, espera, ¿qué es? Tenemos no que levantar la mano para responder, tenemos eh, que aplaudir. Aplaudir, el aplaudir, aplaudir. aplaudir El primero que aplauda, sí. aplauda Y yo doy el veredicto de quién no voy a ser... Me caen los dos igual de mal, ¿sabes? En plan. Primera pregunta, ¿rubias o morenas? ¿Para ti? Sí Vale, yo lo sé. Yo. Aplaudido, bro. Es que no te entiendo. Ah, hay bro. que aplaudir. Claro, bobo. Ay. <ríe> y sigue. ¡Qué bobo! Pero yo bro. creo que. Espera, antes antes de que él responda. ¿Sí? Yo voy a dejar en acta que lo sabía. Yo es que pienso que, como te gusta la actriz que conozco, de hecho es mi amiga. Sí, tu amiga Miska. <risa> Bien, <risa> novia. Rubia. Vale, primer punto para Ruby. Yo sé que. Creo que lo sabía. Ah, ¿no? creo que lo sabía, bro. Siguiente pregunta. ¿Sabéis los dos de sobra? Yo os ¿Comida favorita? Empate, clarísimo. Tiene los dos a la vez la comida y así. Vale, ¿Qué? una, dos, ya. ¿Por qué me dices? ¡Patatas fritas! Toma, él no ha claro, tenido. Pero... ¿Es chico. la comida? Ah, vale, entonces se gana, Blex. Mi comida favorita se ¿Ves? La ni, no tenía ni idea. Aplaude por aplaudir. <risa> <O sea. risa> Y la primera o sea, también la sabía. O sea, tú vas a un restaurante y dices, Jonas, quiero pedir de primer plato patatas fritas. No, bro". pero tú estás tonto, mi, ¿qué, bro? Mi, no, no es comida, comida, bro. No es comida, claro bro. Sí, No es, que es, comida, sí, es comida, bro. 1-1-1-1-1-1-1-1. Comida, uno, uno, uno, uno. ¿No? Uno uno ah. Vale, esta pregunta no la van a saber, yo creo, ninguno, porque yo tampoco la sé. Bueno, creo que sí la sé. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 13 de marzo. Mal. Tienes que aplaudir, diré ya. <risa> A ver, no recuerdo bien No, no, no se a vale mirar el móvil que No se, se a vale mirar el no, no vale móvil. <risa> Voy a decir una pista No, no, no, no quiero... No, dila después de que él responda vale, Claro ¿quiero? que sí No, después ¿sí? de que tú respondas Claro, y luego te toca a ti, ¿no? Claro, porque yo he primero No, pero primero. falla entonces... Yo ya tengo desventaja, tienes que decir la pista ahora No, sabes a lo que me refiero Ya he primero, tenía la ventaja aplaudir primero, cuando no, respondas... No, si, si, si fallamos los dos es va. nulo Dio el un número Una fecha, si dio el mes vale No, porque dicho, ya le he dicho yo al tonto ¿Ves? No se sabía ni el mes Ni el mes se sabía Muy uh. 21 de marzo. Mec. ¿Te crees que iba a decir ese número? Porque te lo juro. 17 de marzo. ¿Qué hijo de puta? ¿Sí? ¿Qué hijo de puta? A la segunda. Pero bueno, pues a, a ver, la, ver, la segunda. Yo no tenía ni sí, idea. ¿Sabes por qué no sé? Porque el 17 de marzo, que es cuando fue su cumple, estuvimos aquí juntos. Me acuerdo de la fecha más o menos. Eh, muy bomba. 2-1, eh. 2-1. Por bueno, ahora soy su mejor amigo sí. y Plex su peor amigo. Plexo, peor, <risa> a ver, pues. ¿Cuál es mi mayor miedo? La oscuridad. Qué cabrón. Qué tío. Es sordo. Oh, qué locura. Es que no vale. Aplaude muy rápido. Sí, antes, de, pregunta, antes, de, ¿no? antes de que acabe la. Sí. La, la, pues, no, ejemplo, pero está grabado coño voy a saber cuál es tu mayor miedo, ¿no? Si lo hice siempre. Yo mi hijo, bro. ¡Mi hijo! La persona que más admiro es. ¿Ruby? ¿Te crees? No. Cristiano Ronaldo. A la hora de la verdad estoy yo, bro ¿Qué? Eh, no, pero no, ¿qué más a ¿Qué más a De Grefg, pero qué fan ¿Cuál es mi película favorita? creo yo Ah, sido sí, empate No he pues, no, escucho, escucho, papá Yo, escucho yo primero, bro Vale, quiero, quiero que haya un bar Quiero estoy que haya un bar. bar Vale, yo creo que su película ¿Sí? es Spider-Man Y, siendo más exactos, la de Andrew Garfield ¿No? ¿Cuál de las tres? Buah, wow, esa se la sabe Ruby todo ah. ¿Cuál de las tres? Sí Ah, pero vale, vale, espera, espera Voy a, son dos, dos películas, porque si no sería hipócrita Dos películas De Andrew Garfield Aparte, aparte de Spider-Man Ah, vale, pues se va a Spider-Man Y la segunda... Hay que decir cuál de Spider-Man A ver, esa en concreto, tú creo que la sabéis, bro? No no lo laased, pero... No, no me la sé, pero hay tres, si no, no es otra Y la otra, si no la sabéis Pero es otra saga, dices Sí, es otra, totalmente diferente, pero siempre lo digo, bro Es <risas> fácil, bro, es muy fácil Cállate, bro, El Estoy... documental de Cristiano Ronaldo <slightest> Estoy thinking El Hobbit Vale pero ahora Ruby. Para empezar, es mentira porque es el de la sangre. Es verdad. Bro. Es lo mismo, bro. Me refiero a toda la saga no. Es toda la, la saga no Me vas a decir que son tengo... 8 distintas. No, ahora Ruby. Si no si acierta la. Gente es la, es la, es la vais a quedar empates no Si empate. no, no porque porque él él ha dicho sí. Él sí. ha dicho la película. Ya, ya, pero sí. Ah, Como que no he dicho las dos sagas, no me va a Si no aciertas la película exacta de Spider-Man, voy a dar un intento. La película exacta de Spider-Man. Y después le toca el intento, ¿no? No, porque yo he dicho Spider-Man. ya no valdría porque se se la Hay tres. Por eso yo diría un intento. tener un intento. Para decir la película de lo intento y en caso de que lo no falle, yo me quedo con el último intento. No, no, no, no, no, tete, tete. Yo creo que lo mejor sería. <risa> el que ha dicho no, las pues dos no, películas no, soy no, yo. Escúchame, no, es no hubiese acertado. No, pero. Saga del hobby, bro, pero, si pero, pero él pero adivinado Spider-Man de un tirón y el hobby. Y el hobby me refería a la saga entera, bro. No. De, todo lo que pase desde el inicio al final pues son dos Distintas. Claro, y que digo, el hobbit de Señor de San anillos Vale, que va así... No, Spider debería Spiderman, yo, no. no, yo no... Si, si él lo no dice, la película de Spiderman, que desempate. Vale, ni porque, porque lo tiene que decir el ¿Por por yo tú, yo que de la saga. Porque ha porque, primera, porque porque has fallado, o sea, ha fallado. Has Realmente ha no. fallado, vale. Yo digo, la, peli la película de Spiderman 1, la primera de todas. Que me... No, pero ahora no tenéis que hacer nada. Bueno, no. Punto para ninguno. Porque si no sería muy fácil. Ah, punto para o sea, ninguno. punto para ninguno. Pero no, si ya he no. dicho Spiderman man en el no. hobby. Venga, me a he pegado no. el lenguaje. No. preferís ningún punto o un punto para uno? Mira, has prefieres? preguntado cuál es mi película favorita. He dicho Spider-Man. ¿Qué prefieres? Te renta a apostártelo porque te voy ganando. ¿Qué estoy diciendo, bro? <risa> <risa> Vais 3-2. <risa> 3-2. ¿Y qué pasa? ¿Qué te quieres ¿Apostar un punto? Ninguno habéis acertado. O sea, en, ninguno sube en puntos. total. Yo. Yo si me hubieses dejado de decir la de Spider-Man te la decía Pero no me has dejado porque siempre le dices Dices cuando estamos pasando en el quiero ver Spider-Man 3 Y quiero ver Spider-Man 3 ¿Cómo se ha dicho? falso! ¡Que falso! Y con el Hobbit Y con el hobby, yo que... con el hobby bro. Yo siempre, sería, bro Siempre bro. dice que le gusta más el señor de no los labillos A ver bro. pero... Me refería a la saga entera, bro. ¿O nadie me Pero tú lugar? no te ganas, punto Sí, claro que no. Entonces no lo apuesto yo Si no has acertado nada bro, Fallo todo. has todo A Haz otra pregunta. Vale, nadie gusta. Robo, ha sido robo chicos. Mentiraos vale. Decidlo no, en los comentarios. ¿Cómo se llama mi padre? ¿Sabes que yo le, iba a repetir la pregunta? Yo, yo le he dado. Tenemos. Los, los dos. <risa> <risa> tenemos el nombre de su padre. <risa> lo sé. <risa> ¿Y el de su madre, lo sabes? Sí. Vaya, calla, que estoy intentando anunciarlo de memoria fotográfica. <risa> ¿Qué? Pero si es un nombre tonto, ¿no? más fotográfico. No, pero alguna vez, como le habré mandado mi DNA. No sé, tío, os voy a decir de nombre Eusebio, bro. No. ¿Y de la madre? Te la tenéis que jugar que tú Cleopatra mal Isidoro? no <risa> ¿Qué, Ay, <risa> Isidoro y Marta? Mal bro dale, voy de una pista claro, claro. no, dame una pista el de mi padre empieza por B lo y sabe, el de, y de mi madre por C Cristina? de locos, te lo sabes? y es ya Basilio! ¡Hala! ¡Qué cabrón! <risa> Punto no, no, no. Lo sé, pon el cuando dice no, no, eh, Lo sé todo, no, no. lo sé, yo lo sé 3-3, <risa> tente La pregunta es muy fácil Así que la voy a decir en 3, 2, 1 Serie favorita He dado yo No, ¿Mi, no sí, yo. Si, siempre, no, da yo. Siempre, siempre da él Siempre da él He dado da yo, ha no, no, no, antes no. Vamos no, a ver, a ver la repetición Vale En mi serie favorita. Series favorita. A ver, tengo bastantes en mente, de acuerdo, pero todos sabemos, tu serie favorita es Hora de Aventuras. No, yo me sé sé ¡Qué mata! ¡Qué mata! ¡Qué mato? ¡Cojo oh, mi poder de matado y te la tiro! Me gusta mucho. ¡Cojo mi poder de matado y te la tiro! Actualmente... Encima dicho, todos sabemos que tu serie favorita es Elite. vale. La iba a haber dicho, bro. Pero, <risa> pero, pero no me que fuese tan precado <risa> <risa> no me Voy a elite, bro. elite, bro. Este eres posible que No, veo series, soy una persona productiva. Pero, tío, ¿cómo puedes preferir elite ahora de aventuras? Es que ahora de aventuras yo no sí, lo tengo visto... En serio, ya no me he visto Tenía ni nada... Ya me has caído, bro, bastísimo. ¿Quién es el AD? anime favorito. Yo... No, yo. No, no, yo, no, yo, no, no, no, yo, no, no, no lo sé. Yo, estoy un 100% no. yo otra vez y lo vamos a ver otra vez. Eh, van a decir los dos a la vez lo que crean que es. Os recuerdo que es anime favorito. Dos, uno. ¡Maro ¡No, no, no! Ninguno de los dos. Pues uno. One piece. ¿Eh? Doraemon. Ninguno de los dos, bro. One Piece. No he visto One Piece en mi vida. Doraemon, dice. Que no sé, no conozco. Es palabras? muy fácil, es muy fácil, bro. Es muy típico y muy fácil. Ah, ¿Por qué? Sí, sí, calla, calla. Creo que lo tengo. ¡Goku! Ya había pensado, ¿eh? Pero, es... ¿Y el Pero chicos, ha dicho Goku, no Dragon Ball Dragon Ball <risa> ¿Te imaginas? ¡Boom! Es no? Vale, ¿qué quieres? ¿Que aplaudamos así? Sí Me ha gustado más la idea de decir no los nombres a la vez Porque si no hay, no hay duda En plan, tenéis las mismas oportunidades Sí, porque sí, vale. si decimos el mismo nombre, ¿sabes? Esa es la pregunta ¿Pero si vale. decimos el mismo nombre? ¿Pero darás cuenta atrás? Se hace, si decís el darás mismo nombre atrás, ¿no? Lo hacemos sí. como antes ¿sí? Si decís el mismo nombre Quedamos empate Empate y me meto una y ya está Vale eh, vale, ¿Cómo se llama mi perro? Pero no, espera, vale, estamos una cuenta atrás ¿Cómo se llama mi perro, vale? Voy a decir, 3, 2, 1 y palma Y cuando suene la palma ya podéis decir 3, 2, 1 Toby. Es que no lo sé ¡Muy ha, ha dicho! Podía, podía, ¡Charlie! ¡Han ah, ganado, plex, ¡Qué puta locura! he ganado! ¡Han ganado, bro! ¡Qué locura! Ya, Toby. Se llama Toby Después de todo, Rubio y al final, final Rubio. acaban tirando los puntos Al menos sabes por qué estoy contento Porque ha reconocido y ha quedado grabado Que no tenía ni idea, por lo tanto, estamos igualados No, pero he dicho toby <risas> Está grabado que ha dicho sí, el no Superman, no sé". Superman Superman, Spiderman ese señor de los Anillos, Ruby no tenía ni idea Aquí la tenéis chicos En esto, eh, en el Clash eh, Royale Todos hecho siempre ganan Ruby siempre Me perdiendo ganas, Yo siempre winner Siempre arriba chicos Ya sabéis Hashtag Plex en los comentarios Más comido, más comido Bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy Ya os digo Para hacer un abrazo de mejores amigos, ¿no? En plan ya que yo no soy amigo Ruby. Bueno, ya está los tres, bro, los tres. Déjalo. Alazar, yo me voy ya. Bro, Ruby, los A tres. La son, los tres, bro, los tres somos. Alazar, los amigos, solo tú y yo, Jaime. Por fin, un amigo menos, tío. Estamos en la <risa> polla. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Ya os digo. Que no eres mi amigo, vete Pesado. Uno no eres mi amigo, que no sabes nada de mí. Algo sabes, Ruby, bro. Algo sabes. Pero Blex te ha ganado hoy. Ya os digo, si os gustan estos retos por el canal decídmelo en los comentarios Pero, dar, amigos, Plex siempre gana Pero mi pregunta es, ¿con quién lo grabarás ahora? Si solo tienes un amigo Hashtag perdedor, no sabe perder, se ha pizzado. Es que lo más gracioso de tal es que Plex no se alegra de ser su mejor amigo Se alegra de ganarme. Nooo Qué tocho, no tengo amigos. <risa> Pero chicos, de verdad, no estáis preparados para la que vamos a salir de la nueva casa. Va a ser la, literalmente la mejor casa de la historia. Así que nada chicos, dejad por los comentarios cómo creéis que se va a llamar la casa y aparte, qué integrantes creéis que va a haber en la nueva casa. Pero yo, por hoy, me despido y espero que os encanta este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!